Construiremos el punto simétrico de A respecto a la recta dada. Para ello lo primero que tenemos que hacer es trazar una perpendicular a la recta pasando por A. Para ello tomamos nuestro compás y marcamos dos puntos en la recta. Con estos dos puntos podemos construir ya la mediatriz. Vamos a ocultar los pasos intermedios para que no nos moleste. Tomamos nuevamente el compás con una abertura arbitraria y volvemos a calcular la mediatriz. Marcamos y marcamos. Se producen dos nuevos puntos, aunque con el que ya teníamos podíamos haber trazado la perpendicular. Volvemos a ocultar los pasos intermedios. Ocultamos esta circunferencia y esta. Bueno, pues nuestro punto simétrico va a estar justamente al otro lado, a la misma distancia. Para ello tenemos que coger una medida de una circunferencia centrada en este punto y pasando por el punto A. De esta manera obtenemos nuestro punto que vamos a nombrar A' como suele ser habitual en los casos de simetría.